Trabajar con pinceles es fundamental y bastante creativo. Sin embargo, desde la versión 2018 le hicieron una mejora bastante interesante. Nos vamos aquí a la barra de herramientas, vas a elegir el pincel. En la parte superior tienes esto que realmente no le hicieron ningún cambio. Y lo nuevo es esto que está aquí presente. Tenemos nuevos pinceles de acuerdo a la naturaleza de lo que quieras trabajar. Y aquí tienes los últimos pinceles con los que has trabajado. Yo voy a elegir un pincel de ellos, voy a elegir un pincel cualquiera de ellos, en el panel de capas voy a activar la capa 1, muy bien y aquí ya los vas a tener activados, voy a elegir estos que dicen estos pinceles húmedos, voy a dar un clic aquí y voy a empezar a pintar sobre la señorita haciendo cualquier trazo, si te fijas muy bien aquí está el último pincel con el que has trabajado, si quieres reemplazar por cualquiera de ellos pues simplemente lo seleccionas y empiezas a hacer cualquier tipo de trazo, otra mejor interesante la vamos a encontrar en ventana y activaremos la opción de pincel aquí están los nuevos pinceles que son los que estaban acá en la parte izquierda antes este panelito se llamaba pinceles y ahora le llama configuración de pinceles es exactamente igual aquí no le hicieron ningún cambio simplemente mover aquí a pinceles voy a elegir los especiales voy a elegir este por ejemplo este que está aquí y si te fijas muy bien yo estoy moviendo el, el mouse es porque estoy trabajando con una tabla Wacom. Entonces, si tú tienes una tabla Wacom instalada, obviamente puedes personalizar y hacer cualquier tipo de trazo, cualquier tipo de inclinación y cualquier tipo de presión. Esto simplemente es genial. Te invito a explorar y a probar con cada uno de ellos. Asimismo, te recuerdo que puedes cargar nuevos pinceles para que la fiesta digital continúe. Te invito a suscribirte a mi canal y nos estaremos viendo muy pronto. Cuídate mucho. Chao.